Realmente no sé lo que viene después Solo sé que estoy haciendo lo mejor que puedo Todo se siente como una prueba que fallo Tan deprimido cuando parece que no puedo salir Pero algo en el fondo me impide parar Juro que estoy inspirado por toda esta mierda Dime que no puedo y no lo haré Esto es lo que al fin me guía a la mierda a Tus mentiras haré lo que puedo Estoy inspirado por el dolor, estoy inspirado por la sed. Deseo lo peor para ti, para que no te entrometas en mi trabajo. No estoy cansado primero, escribiré un segundo o tercer verso sobre las mentiras que dices. Vete a la mierda, sé que duele. Pero algo en el fondo me impide parar. Juro que estoy inspirado por toda esta mierda. Dime que no puedo y no lo haré. Esto es lo que al fin me guía a la mierda. Tus mentiras haré lo que puedo.